Soy Alicia Estuardo, soy una mujer trabajadora de profesión enfermera que toda mi vida he trabajado al servicio público. Trabajé durante muchos años en el hospital de Talagante y los últimos 10 años fui directora del centro de salud familiar. Me jubilé hace dos años y desde entonces que estoy trabajando en la Universidad del Pacífico en Melivilla como docente de la carrera de enfermería. ¿Tiene algún recuerdo simpático, bonito con la bicicleta? Yo creo que la que, la que yo recuerdo y que es, la, es como la última fue en los tiempos en que por cosas de la vida y de la vida personal yo me separé. Y durante esos primeros tiempos me movilicé mucho en bicicleta. Traté de, de, de a lo mejor eh, liberar eh, algunas cosas y lo hice andando en bicicleta. ¿Te ha tocado venir al centro en bicicleta? Hoy, este último tiempo no, pero sé que es muy complicado. Porque hoy día el parque automotriz es una cosa que molesta no tan solo a la gente que anda en bicicleta, sino que a la gente que anda a pie y a los mismos, a los mismos vehículos. Creo que ese es un problema, bueno, no solo de esta comuna, pero en esta comuna es un problema muy sentido. ¿Tiene usted dentro de sus propuestas algún plan para mejorar el problema de movilidad en Talagante? Mire, nosotros sabemos que el tema vial de Talagante es un tema muy complicado, ¿no es cierto? Porque el poder solucionar Talagante, yo digo siempre, es largo y angosto como Chile, ¿no es cierto? Y, y tiene sus entradas muy complicadas en este momento. Y la solución tiene que ser buscar vías alternativas, ¿no es cierto?, de algunas calles que puedan descongestionar esta entrada que cada día es más caótica. Ahora también, incentivar... ...una manera distinta de movilizarse ...y sobre todo dentro... ...dentro de, de la comuna... ...y hemos pensado nosotros... ...por qué no... ...una situación... ...de los sistemas que hoy día existen en Santiago... ...de que la gente pueda tener opción... ...a este sistema de arriendo de bicicleta... ...adentro de, de la comuna... ...y si somos un poquito más ambiciosos... ...intercomunal... ...¿no es cierto?... ...trabajar con las otras comunas... También estuvimos conversando por qué no tener estacionamientos de bicicletas que sean subsidiados por el municipio. Entonces, ¿se atrevería a promover y ejecutar un proyecto que nos permita construir una ciclovía por O'Higgins? A mí me parece que es algo que tiene que ser así y sabe que nosotros teníamos pensado una de nuestras propuestas el disminuir el tema de los estacionamientos en el centro. Pero nos encontramos con que el municipio tiene una licitación con las personas a cargo de los estacionamientos por una cantidad de años que supera la cantidad de años que va a cumplir el próximo alcalde. Entonces es un tema que hay que trabajarlo. ¿Y qué se siente poder pedalear por el centro de Talagante? ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Me ha encantado, yo no lo hago mucho porque paso poco tiempo. Mi trabajo ha hecho que pase mucho tiempo yo encerrada en la oficina y, ...y no me he sentido bien... A, eh, ...a mí me decían mis hijos... ...pero mamá... ...¿cómo a ir en bicicleta si tú no, no andas en bicicleta? ...el andar en bicicleta es como caminar... ...eso no se olvida nunca... ...sí... ...y hoy día el tema de la bicicleta... ...yo desde la mirada de salud, ¿no es cierto? ...como enfermera... ...está dentro de las cosas prioritarias... ...por el tema de la, de la vida sana... ...dentro de las condiciones de la actividad física... Que hoy día nuestro país tiene problemas epidemiológicos tan serios. Sabemos que las enfermedades que hoy día se llaman crónicas no transmisibles, ¿no es cierto?, que son la hipertensión, la diabetes, están directamente ligadas con la falta de ejercicio, con la falta de actividad y con la alimentación, obviamente. Bueno, Alicia, agradecer que haya sido, con en tanto entusiasmo, la primera que aceptó venir a pedalear. <risa> así que. Eh. Muchas gracias por haber venido y esperamos en el fondo que le vaya bien y que, que todas sus propuestas se concreten. Muchas, muchas gracias a ustedes por haberme invitado porque es una tremenda oportunidad para mí también para que me conozcan y sepan cuáles son mis pensamientos y yo también poder conocerlos eh, un poquito más a fondo a ustedes. Así que también muy agradecido y muchas gracias por esta oportunidad.